Sabíamos que emprender el viaje iba a cambiar nuestra manera de ver la vida pero no creíamos que iba a ser tan rápido Pasó un mes, un mes y una semana que salimos de viaje y ya estar estancados en un lugar, estar quietos es algo que nos está comiendo la cabeza En los momentos donde todas nuestras seguridades se desvanecieron porque estábamos súper convencidos de que las cosas eran todas como nosotros creíamos. Apareció un montón de gente eh, que no tenía por qué tener que estar ahí y sin embargo estuvo y queremos agradecer de verdad porque se valora un montón. Llevamos algo así como 10 días ya en Ushuaia, no pensamos que se iba a hacer tan largo el trámite del papel y desde que llegamos los días están así, crisis, no tenemos muchas ganas de hacer nada, solo queremos volver a emprender el viaje. 100% de lluvia. Y toda la semana va a ser así. ¿Qué se siente tener que parar después de un mes y una semana de lluvia? Es como frustrante. Frustrante porque estamos parados por algo que se, sería como re sencillo de resolver, que es un mail, recibir un mail. Eso nos detiene, nos detiene de salir y, y es frustrante que, que no llegue, que se supone que iba a ser súper rápido y pues no lo es. Y Ushuaia tiene unos días últimamente que no ayudan para nada, aunque tampoco nos dan muchas ganas de salir. Es como que ya hicimos todo y no veníamos en plan de hacer todo de nuevo y, y cuesta, cuesta activar un poco. Creo que es frustrante, la verdad. Lo que creo que sí rescato de esto por ahí es que nos está dando el tiempo para trabajar en otras cosas que no sé si tendríamos en la ruta no se puede hacer nada, esa es la realidad, ¿eh? solo es solo cuestión de tener paciencia, solo que con días así <ríe> es re difícil tener paciencia y, y se pone más complicado para querer hacer cualquier cosa, pero estamos trabajando un montón, la página está quedando re linda, eso está re bueno, se hicieron algunas pequeñas cositas en la camioneta, pero todavía nada de lo que habíamos planeado, pero bueno, vamos a aprovechar para eso, hay que aprovechar para eso. cuando ve los vlogs de viaje siempre son dos momentos re felices conociendo lugares nuevos la energía pum para arriba es Más si bien los nuestros probablemente también sean esos vlogs de viaje y de repente nos encontramos en esta situación que nos damos cuenta que no todo siempre va a salir como lo planeamos de hacer, volvimos al lugar de donde salimos por algo que creíamos que iba a ser una semana y se terminó extendiendo a dos semanas y por ahí algunos días más creo que esta cara de del viaje es algo que se debe tener que mostrar más también porque esto también forma parte del viaje y me cuesta un montón de decirlo pero creo que este va a ser como uno de los grandes aprendizajes que, que vamos a tener en el trayecto del viaje aprender que no todo siempre va a salir como lo planeamos eh, hay que tener paciencia a pesar de que la situación no sea tan buena uno siempre está rodeado de, de gente bien y eso suma en los momentos más más angustiantes o no tan energéticos como todos los que veníamos teniendo en viaje. Creo que este mes de viaje y esa semana o dos semanas que estuvimos fuera de la isla o dentro de la isla también viajando, nos mostraron cómo es la vida que le tener, por qué dejamos todo atrás y creo que vale un montón la pena y que lo seguiríamos eligiendo por más si tendremos que hacer un montón de esfuerzos eh, nada, no nos veríamos de otra manera que no sea viajando en ese momento y sé que puede sonar un poco apresurado que digan nada llevan un mes viajando no son tan viajeros como van a creer eso pero la verdad es que en ese mes aprendimos más que en muchos años de, de nuestra vida rutinaria y volver acá volver a tratar de tener una rutina, aunque sea por unos días, está volviendo muy difícil, porque uno cuando está en viaje no sabe qué va a pasar en tu día a día. Y de momento nos encontramos levantándonos a cualquier hora, eh, aprovechando el wifi azul, estando tirados, derrochando el agua que agarramos cuando estamos en la camioneta. Y es muy, muy difícil tratar de volver a una rutina. De viaje. No sé si entramos nosotros. Sí, que no Uy, acá se re lindo. Algo que queremos super recalcar es que todos estos días, desde el momento en el que les dijimos que teníamos que volvernos a Ushuaia, muchísimas personas nos escribieron para darnos aliento, para desearnos cosas lindas. Nosotros sabemos que estar acá no es el fin del mundo, queremos aclarar eso. Por ahí teníamos en la cabeza otro plan, pero no es el fin del mundo, es resolvible. Eh, es cuestión de tener paciencia es cuestión de aprender que esto es viajar también, pero más allá de eso, queremos agradecer porque en los momentos donde todas nuestras seguridades se desvanecieron porque estábamos súper convencidos de que las cosas eran todas como nosotros creíamos apareció un montón de gente que no tenía por qué tener que estar ahí, sin embargo estuvo y queremos agradecer de verdad porque se valora un montón. Cuando nos enteramos que teníamos que volver, nada, lo subimos a Instagram y nos llegaron un montón de mensajes. y a buscar algunos en cafecitos, como más rápido buscarlos porque no hay tantos, por ahí el mensaje se complica. Pero entre toda la catarsis que teníamos, Pablo nos mandó 50 cafecitos, gente que es un montón, equivale a un tanque lleno y nos puso tanque lleno, corazón contento, a perseguir esos sueños chicos y nada. Para nosotros significa un montón. Mucha fuerza chicos, pilas para sortear este obstáculo garrón y después a seguir con la aventura. Piensen siempre que cualquier problema que surja va a ser la única vez que les pase porque después ya van a estar preparados para lo que venga o lo que vaya a suceder. Así, eh, un montón de mensajes. Está bueno saber que atrás de las redes, tanto de Instagram como de YouTube, eh, nada, hay personas, estamos con nosotros y hay un montón de gente que, que está apoyando este sueño, que lo banca, hicimos un montón de amigos. Y está bueno ese contacto que se genera porque no somos robots, somos personas que también nos deprimimos. Recién me llegó un mail, todo el tiempo, cada vez que veo que llegó un mail digo ¡Ay! ¿Cómo es que es el de la aduana? Y no. Hace <risa> una semana que <¿no? risa> Hace una estoy perky. Que... Oh, por ahí mail de la aduana! Y una notificación. Una notificación. De, una notificación de Candy crash Del 1 al 10 ¿cuánto crees que salimos estos días acá en A Menos 5 Es muy difícil de verdad juntar las ganas Queríamos hacer un montón de cosas Hablamos de que íbamos a hacer un montón de cosas acá y creo que no hicimos ni la mitad de las que significaban que dejemos este lugar hacia el mundo exterior. Pero bueno, le estamos haciendo otros tipos de trabajos. Del 1 al 10, ¿cuántos trabajos en la casa crees que hicimos? <risa> Menos 5. Del 1 al 10, ¿cuánto crees que comimos? 11. Solo pienso en comer. Del 1 al 10, ¿cuánto tiempo crees que pasamos el pijama? Polémico. Creo que un 8 por ahí. Y por último, del 1 al 10, ¿cuántas veces crees que nos bañamos? <risa> la hermana de Sofi me dijo, cuñado, ya no están en la tráfico acá que tienen ducha, no tenía olor, aclaro, pero de pronto pasaron tres días y dijimos, uff, no nos bañamos, así que bueno, pero tratamos de activar un poco más. Del 1 al 10, ¿qué tantas ganas de salida afuera tener? Menos dos. Siempre decimos que tenemos el privilegio de ir en Usoña y que es un lugar increíble. Pero es como que los días gente no acompañan, ya lo vieron, están así. No tuvimos ni un día de sol desde que llegamos o por lo menos que no caiga lluvia ni haya mucho viento. Es como que recorrimos tantas veces eh, nuestra ciudad que extrañamos esto de ir a lugares que no conocemos y llevarnos la sorpresa grata de decir ¡Fua! ¡Qué lugar increíble! Menos dos me parece exagerado pero la verdad es que no, no tengo muchas ganas de salir Del 1 al 10, ¿cuánto estás disfrutando el horno? Un montón, nosotros en la camioneta no tenemos horno Igual, nada, póngale que un 5 sí, lo estoy disfrutando eh, porque nada, tampoco tenemos muchas ganas de cocinar Esto no es una depresión <risa> pero se <risa> parece y se asemeja bastante Ay. No, mentira, pero es muy duro tratar de ponerle onda cuando tu mente está en el saltén pensando, ¿qué hubiese pasado si sí, eh, hubiésemos hecho los 70 de río malditos? ¿Qué hubiese pasado si sí, retomábamos la ruta 3 o cosas así? Pero bueno, todo pasa claro. ¿Cómo calificas la convivencia de nuevo en un hogar convencional? Súper bien porque pasó un mes y semanas desde que salimos y de repente te das cuenta que todo lo que creías rutinario ya sea desde desayunar con tu familia o ser con tu familia no se vuelve más rutinario y entonces por ahí como que valoras más esos pequeños detalles del día a día súper cotidianos porque cuando te vas te das cuenta que nada no los tenés ahí así que eso se está explotando un montón de la familia. ¿Por qué de la existencia de este video? No sé si hay un porqué, pero hace bastante que no agarramos la cámara Hicimos algunos vlogs diarios que nos encanta. y justo esos días estábamos como arriba Pero nada, el día está súper gris, la lluvia está súper intensa Estábamos en pijama los dos sin hacer nada, súper frustrados Miré por la ventana y dije nada Esto refleja lo que viene siendo nuestros días eh, acá en Ushuaia Y me pareció bueno mostrar esta cara B de, del viaje Que seguimos siendo nosotros, seguimos siendo viajeros ¿Y algo más que quieras decir. Lo más importante de todo, que se suscriban, que le den like, que comenten. Si sí, llegaron hasta acá, gracias por acompañarnos, porque nada, esto también somos nosotros y esto también forma parte del viaje, esta cara de, de no estar en un lugar, no sé, en una montaña precisa, en una laguna o rodeados de bosque, sino estar en el jardín de nuestra casa, en pijama, a las 8 o 9 de la noche, no sé ni qué hora es. Nos vemos en el próximo día de Chile que va a salir un video de lo que filmamos no lo sé <risa> pero tengo una gana con como una pizza, una hamburguesa sí, <risa>